Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo video de este módulo. Como lo dije en el video anterior, en este módulo vamos a aprender a, eh, de condicionales mientras hacemos un programa con el cual podamos jugar piedra, papel o tijeras. En ese orden de ideas, eh, quiero utilizar este video para discutir las reglas del juego. Ustedes pueden decir, ¡uy oh, no profe, ese juego es muy difícil, pero tranquilos, vamos a tomarlo con calma. Mentiras. En realidad, este puede parecer un ejemplo muy sencillo porque todos sabemos cómo jugar piedra, papel o tijeras, pero es que lo que quiero que hagamos no es aprendernos las reglas del juego, que ya no sabemos, sino desmenuzar eh, esas reglas en conceptos más relacionados con la programación. Es decir, conectar ese 1, 2, 3, piedra, papel o tijera que pasa por nuestras cabezas con conceptos como variables y condicionales. Hay muchas maneras de conceptualizar este problema. Pero para mí, el juego se puede dividir en tres bloques. El primer bloque eh, es la decisión del humano. ¿vale? De una manera u otra, debemos saber si el jugador escoge piedra, papel o tijeras. El segundo bloque es la decisión del computador, la cual también puede ser piedra, papel o tijeras. Y el tercer y último bloque es lo que yo llamo las reglas de combate. Eh, al menos aquí en esta diapositiva. Las reglas de combate nos dicen quién gana, dependiendo de las decisiones, de, eh, dependiendo de las decisiones que ambos tomaron. Eh, estas son las reglas que todos no sabemos, es decir, la piedra rompe las tijeras, las tijeras cortan el papel, y de alguna manera que yo no entiendo, el papel mata a la piedra o algo así, pero el papel le gana a la piedra. Al final del juego puede haber tres, resultado, <ríe> tres resultados diferentes, Dependiendo de la decisión del humano, la decisión del computador y las reglas de combate. Esos posibles resultados son que el humano gane, que el computador gane o que haya un empate. Hasta ahora todo bien, espero. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo se ven los tres bloques desde la programación. El primer bloque, es decir, la decisión del humano, va a ser una variable de tipo string que va a tener escrita la palabra Piedra, Papel o Tijeras. Como la decisión la debe tomar el jugador, esa variable va a venir de un input. Así que el primer paso será pedirle una palabra al usuario, y luego vamos a imprimir esa decisión solo como para verificarla. Si el jugador dijo Piedra, entonces el programa debe decir el jugador escogió Piedra. Eh, y lo mismo para si escoge Papel o Tijeras. El segundo bloque, o sea, la decisión del computador, también va a ser una variable de tipo string, pero va a ser un poquito más complicada porque necesitamos que nuestro programa escoja piedra, papel o tijeras automáticamente y de manera aleatoria. Es decir, que no puede ser siempre piedra, ni siempre papel, ni siempre tijeras. Debe, debe cambiar. El tercer y último paso es el combate. Para este paso, quiero que se imaginen jugando piedra, papel o tijeras con un amigo o amiga o preferiblemente pausen el video, jueguen con alguien y estén atentos de lo que pasa por sus cabezas mientras juegan. En el instante en el que los dos hacen su gesto elegido, o sea, piedra, papel o tijera, sus cerebros inmediatamente buscan las reglas de combate y evalúan quién ganó dependiendo de la decisión suya y de su amigo o amiga. Entonces lo que sus cerebros están preguntándose súper hiper mega rápido es algo como esto. Si yo saqué piedra y la otra persona sacó tijeras, ah, entonces yo gané. Si yo saqué piedras y la otra persona sacó papel, entonces la otra persona ganó. Si yo saqué piedra y la otra persona sacó piedra, uh, entonces empatamos. Y así, ¿no? Porque yo también puedo haber sacado papel o tijeras y igual bueno, hay más combinaciones. Bien, en los próximos tres videos vamos a implementar cada uno de los tres bloques de los que hablamos acá. Pero antes de terminar este video, me gustaría que reflexionaran sobre las reglas de combate. Las reglas de las que hemos hablado nos, eh, nos parecen algo intuitivas, porque a todos nos enseñan a jugar piedra, papel o tijeras de la misma manera. Pero me gustaría que reflexionaran cómo se podrían cambiar las reglas del juego. ¿Cómo saberían las reglas si, por ejemplo, las piedras pudieran aplastar el papel? ¿O qué otras reglas se les ocurren? Les dejo esta pregunta abierta, no hay una respuesta única. Es más, para que ustedes se lo pregunten, algo que tal vez no se hubieran preguntado antes, porque se no, lo damos por sentado, que las reglas de piedra, tijera son así. Entonces, dale, los dejo con esa inquietud y nos vemos pronto.